La agenda del día de hoy es cuatro puntos principales. El primero, a una breve introducción al tema con la intención de el poder in to presentar la importancia de este problema. Número dos, nuestra propuesta de solución. Número tres, los resultados que uh, proposal, a partir de los diferentes uh, experimentos que realizamos y, experimento y, experimento y, y la discusión que llegamos a partir de ellos. Y finalmente, las conclusiones y trabajo futuro que puede ser llevado a cabo para seguir en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 Cómo estos ataques de negación de servicios están basados, tenemos que la gran mayoría de ellos están basados en el protocolo UDP, el 62.53%, después la variante de tipo C, está en un 20.25%, TCP 11.4% y en menor medida tenemos R y HTTP. HGDP. Lo cual nos indica que si queremos desarrollar Entonces, un sistema basado en inteligencia artificial, pues el dataset o la colección de datos IA, con la que tenemos los modelos debe contener tipos de ataques de negocio de servicio DDoS basados en estos tipos. Y bueno, eh, complementando también y lo que comentaron perfectamente Gustavo y Marcelo la Vistavo, y en la previa práctica, el stuff, Internet de las Cosas está Internet creciendo y como está creciendo es una superficie es de, ataque de ataque muy importante anotar. Aquí tenemos una predicción con base uh, en mayo de 2022 que para el 2025 de, habrá, 2020, habrá 2025, cerca de 27 mil millones de conexiones 20 activas 20 de IoT. Y si vemos en la parte derecha de la gráfica, tenemos que el tipo de conectividad principal destaca la red Claro. Y, la, y si estamos hablando si de redes 5G, 5G, estamos 5G, estamos hablando de redes networks, definidas por software. software Entonces aquí hacemos la conexión so, en cuanto a la importancia de los ataques de mediación de servicio con un momento inclusive de más de 2X, of, of 2 x Estamos hablando de IoT, so, una superficie de ataque que crece considerablemente. Y estamos hablando de redes definidas por software. software entonces, los objetivos de esta so investigación fue, bueno, vamos a seleccionar modelos de machine learning, y deep learning en el estado del arte, particularmente seleccionamos siete modelos y, y vamos modelos a desarrollar un IDS no basado en firmas, IDS un IDS basado en anomalías que tenga una actividad de al menos el 95%. ¿Para qué? Para detectar ataques de denegación 95%. de servicios distribuidos and y no distribuidos hacia dispositivos del IoT en SBN. Los objetivos número uno, analizar el estado del arte para esta selección de modelos Número dos, vamos a la de, uh, práctica y crear el Smart Selection Secondly, a System, a smart basado como practicamos en protocolos um, como UDP, TCP, Y finalmente, a UDP, y UDP, y vamos a desplegar HDP, HDP. el IDS en un entorno productivo, HDP productivo HDP simulado, HDP productivo HDP simulado HDP basado HDP en el controlador ONOS MININET con la intención HDP de ver el performance. Y bueno, la propuesta de solución. Uy, qué es ya Bien. Eh, así como comenté so, as sobre la distribución de los ataques de negación de servicio por protocolo, por variante, de TSP y demás, en el estado arte, del el arte en el año 2019, la Universidad de Nueva Gales 2019, del Sur, en Australia, publicó el Bode Dataset, una colección demasiado OT, OT importante set, a partir de la cual se han derivado otros intrusions, intrusions de systems. Intrusions systems. System el problema con este dataset es que, si bien tiene millones de flujos en cuanto a ataques, tiene muy poquitos, cercanos a 10,000 flujos de tráfico normal. Y cuando estamos As hablando an, de inteligencia a, artificial, si a, nosotros a, hacemos un entrenamiento multi -clase de este tipo, pues nuestro modelo va a tener cierto sesgo o cierto bias en la clase mayoritaria. Y quiere decir, decir esto, digamos que el 99% de los datos son ataques y la, el ataque es lo que, que queremos predecir en nuestro, nuestra clase 1, por ejemplo. Pues falsamente, si nosotros medimos el accuracy, accuracy nuestro accuracy, accuracy va a ser mayor, igual que el 99%, lo cual termina no siendo cierto. Hay diferentes approaches para poder lidiar con esto, en nuestro caso, hicimos un balanceo de clases, de tal balancing. manera que si tenemos cercanos un los flujos de tráfico legítimo, tráfico normal, tráfico, normal, tráfico que, que nos ataque, no ataque, vamos a lograr un ratio perfecto we'll de uno, perfecto uno con los demás tipos one, de ataques basados en TCP, UDP, HCP, uh, HCP uh, de tal uh, manera uh, que nuestros uh, resultados uh, sean uh, los uh, más justos posibles. Correct as possible. Y logramos en nuestro primer experimento, en primer experimento una cantidad total de 36,240 registros que posteriormente hicimos a millones con otros uh, datos que explicamos y que les platicaremos adelante. We'll y bueno, en la parte de...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 también tenemos a nivel, a nivel agregado eh, diferentes estadísticas como medias, medidas, mínimos, máximos de decisiones estándar, de diferentes duraciones, duraciones de los ataques. Y algo muy importante no de por qué decidimos extender no solamente a uno, dos, sino uno, que tres feature, sets, tres feature sets, sets, es porque en uno de ellos uno no de tomamos en cuenta una, una, un dato muy, una, un dato muy específico, específico que es el número de, de secuencia de datos Y voy a explicar más de eso. Supongamos que tú quieres recolectar el tráfico de Lo haces, por ejemplo, por medio de y tienes el archivo punto -up up generado. Esta información a nivel de paquete, luego la tienes que parsear a nivel de, flujo. Entonces, de flujo. Entonces, lo que tú puedes hacer, es, hacer es utilizar es diferentes, diferentes herramientas, herramientas que hay en el mercado, como ejemplo, el mercado. Por ejemplo example, flow flow bugs, flux, que es de Canadá. Uh, en este, este caso, los autores so del modelo uh, data set utilizaron argo El único detalle es que tú cuando utilices un parseador de flujos, debes tomar en cuenta que puedes generar cierta dependencia si alguien quiere replicar tus experimentos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos Vamos a ver si la variable que añade Argus, que es el importante uh, o no. Yeah, Entonces, en los diferentes feature sets la incluimos o so in no, y también hacemos una inclusión de los ataques Y bueno, este trabajo que desarrollamos cuando lo comparamos con el estado del arte, así como les expliqué que el Bode fue publicado en el año 2019, a partir de ahí tenemos trabajos de 2019, 2020, 2021, y cuando hacemos una comparativa de nuestro ID,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 por hacer una evaluación a nivel de flujos. Y bueno, nuestro trabajo destaca hace, por todos estos diferentes ejes comparados a los otros siete trabajos. Hace un comprehensive, una forma de experimentación más extensa, donde no solamente evaluamos modelos de machine learning como unos lo hacen, sino que también evaluamos modelos de deep learning. Muy pocos trabajos en el estado del arte para ese momento, solamente otra parte de nosotros evaluaba el time performance, es decir, el average de la cantidad de flujos por segundo que puede analizar. También si sí proponías diferentes, sí. diferentes sí. feature que podemos ver que hay trabajos que no lo proponen y así sucesivamente. Y bueno, después de la lectura de todos esos artículos, como les platicaba, se creó un nuevo dataset eh, llamado LATAM vídeo IoT en colaboración con la Universidad de Antioquia en Colombia, Medellín. ¿Y por qué se creó esto? Porque si bien el IoT es trendy es un tema nuevo, si queremos hacer research o práctica en este tema, por ejemplo, Such as, uh, artificial intelligence, no tenemos la cantidad suficiente de colecciones de datos públicas para poder llevar a cabo. Entonces, tomando en cuenta ese gap que hay en el, en el estado,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 Such as Thermostat, y tenemos datos real de clientes real data, real, uh, de una compañía de ciberseguridad de Colombia, IoT es una nueva colección de datos uh, poleada recientemente uh, on, on physical y IoT en devices and real, de, real de traffic of a production network. Y bueno, so, cuando comparamos nuestro dataset con data el estado de lo que hay, the, por ejemplo, cuando lo comparamos ejemplo, con el board IoT del año 2019, del ton 2019, IoT que IoT es para industrial IoT que, 2019, que se publicó en el año 2020, por la 2020 Nueva Gales del Sur, y cuando lo comparamos con el SIC IoT que se publicó en Canadá justamente IOT en agosto de este agosto mismo de este año, este año, notamos a partir de, por ejemplo, diferentes ejes. Si ese dato se presenta información a nivel de flujos o no, si presenta los archivos Ground Truth, a lo que me refiero. Pero aquí es, tú puedes tener los diferentes um, CCBs, y Es excelente, hacer con ellos, pero ¿por qué no también tener los puntos de, so de tal manera que tú puedas después de los de tal manera que no so dependas de lo que alguien más hizo y tú puedas comprobar diferentes hipótesis? May, uh, hypotheses. Hypotheses. Uh, también uh, tenemos dispositivos IoT físicos, como comentaba. Tenemos ataques de generación de servicios distribuidos, lo cual nos llamó la atención porque los, por ejemplo, el CIC que se publicó recientemente,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 Y para la versión de DOS and, uh, de LATAM, um, uh, para que se nos uh, nombre, uh, para nuestra versión de DOS, nosotros al uh, final obtuvimos uh, uh, más de 30 millones de registros. 30 Cada registro para, para la parte de de DOS, obtuvimos casi 50 millones de flujos. Y, y como tenemos cercanos a 800 mil flujos de tráfico de clientes 800, reales, de reales, tráfico legítimo, hicimos un approach idéntico, igual con el BODETI, en cuanto al nivelado de las clases y logramos un ratio perfecto uno, excepto, por ejemplo, en HTTP, donde se ve muy datos. ¿Y por es esto? Porque en los ataques de negación de servicio tú puedes tener los clásicos que todos conocemos, que son los high rates, que son los de alta tasa y los low rates. Los tasa funcionan de tal manera que los se transmiten de manera continua, los low rates de manera de esa manera, digamos, si estamos lanzando un ataque por 10 minutos, pues el high rate uh, high va a tener mucha más que data que un ataque que va solamente poco, a poco. De ahí po po que el tráfico de HTTP sea menor, so is si bien, eh, esto, is esto como quiera HDP nos ayudó mucho para el trabajo de identificación. So uh, y bueno, para la versión de OS, para nosotros entre, the, entre the, nuestros the modelos the de inteligencia DDoS, artificial, tenemos 2 millones mil flujos y para la parte de OS tenemos ya los cercanos a dos millones 430 mil. 500, y bueno, otra parte Pero de este trabajo será pues, hacer el despliegue en un entorno maybe. productivo, ¿no? simular todo uh, esto, to entonces tenemos una arquitectura so aquí a SDN, aquí les muestro un framework modular de SDN en el que, que tenemos SDN, por ejemplo where, nuestro instance, módulo de prevención, prevención, el cual se encarga de que una vez que identificaste una amenaza so, a mitigarla, a threat, tenemos it, have the have the CDN, el módulo del dispositivo SDN que CDN, queremos CDN CDN que queremos proteger y tenemos que de la parte derecha con la flecha roja, tenemos el módulo de identificación, este módulo de identificación es justamente del que estoy hablando, que, que si nos desmenuzamos un poco, lo que hacemos, es, lo que hacemos es recibir un JSON con los parámetros del flujo, las 15 18 variables, 15, 18 variables que habíamos platicado, el modelo que el administrador de sistema dice quiere usar para que flujo, usar para el nombre, por ejemplo, de decision tree, tree, random forest, random forest uh, y nosotros retornamos una respuesta a JSON de tal manera uh, que uh, se pueda saber, uh, saber uh, si ese flujo uh, es normal, uh, ataque, y también la tupla de cinco valores que definen un flujo, que es el source IP, de IP, puertos de origen y destino y el protocolo de la comunicación. Visto de manera implementada, tenemos esta arquitectura we donde we es una arquitectura híbrida donde contamos con dispositivos físicos simulados. Para la parte del controlador usamos uno en un servidor físico montado uh, en la Universidad Antioquia, de Antioquia y Medellín, in, uh, Medellín, donde in, uh, Medellín. este controlador tiene la dirección local. Has, uh, local tenemos dispositivos simulados and, uh, uh, usando Minimed, uh, tenemos dos switches, we have two switches. cada switch, cada switch, switch tiene conectado cuatro dispositivos, uh, tenemos dos servidores por servicio en el puerto 5.001 TCP, y tenemos las máquinas atacantes y las máquinas de tráfico a, normal. normal y la parte so, part, pues, interesante sobre los resultados, part. aquí solamente uh, les muestro yeah, los resultados del decision tree. Evaluamos siete diferentes modelos, tres de machine learning, cuatro de deep learning. Por mencionar, para la parte de machine learning, árbol de decisión, posibleatorio, aleatorio Soporte for, and, uh, para la parte de deep, deep learning, redes neuronales recurrentes, Perceptor multicapa, GRU y long-short-term memories o LSTMs. Entonces, and de todos so, estos siete modelos, aquí les presento models, los resultados que obtuvimos con, had, con el modelo IoT, los mejores fueron utilizando the, el decision tree si bien the los otros with no with fueron mejores decision que decision tree, realmente la diferencia es entre uno un y dos puntos No es demasiado. Realizamos clasificaciones binarias y multiclase. Las binarias nos permiten detectar si es ataque o no ataque, so pero can, las multi clases nos permiten detectar, uh, bueno, este ataque pertenece a este protocolo. Protocol. Entonces, no solamente so estamos haciendo detección, sino que también estamos but haciendo identificación. Eh, podemos observar que nuestro menor accuracy that. fue del 99.86% para la parte del performance, el average de flujos por segundo, flujos tenemos que al menos por segundo, nuestro second modelo podía procesar 29,452 flujos, 29 lo cual comparado por ejemplo uh, flujos, con un, so un, un testnet. En una universidad where the, de Brasil en colaboración con unos colegas de España, ellos came, veían en su flow collector solamente 500 flujos por segundo flows en días normales, 1,680 flujos por segundo 16, en días de alta tasa, lo cual eh, aquí and podemos ver un gran, a great gran outperforming de esto. Y bueno, para el LATAM For tenemos... LATAM, experimentos con we el árbol de decisión, que fue nuestro mejor modelo de learning, machine learning, y nuestro perceptrón multicapa, que fue and nuestro our, mejor modelo de deep learning. Uh, y deep podemos learning ver que obtuvimos un resultado de al menos el 98.83%. Uh, y para the, uh, la parte de flujos uh, por, uh, por segundo, al menos nuestro least, peor, uh, peor uh, modelo uh, puede detectar 9,764 uh, flujos uh, por uh, segundo. Uh, uh, y uh, ya que hicimos el despliegue, baja, pero vamos a ver qué tanto baja. Realmente llegó al 94.6%. We got to 94 uh, tuvimos una precisión del 10 un 100%, un recall del 94% y, y un F1 score del 95%. Traducido uh, si todo esto, uh, si nuestro sistema IDS, basado ADS ADS en el, el bode y en ADS el ATAM, desplegado en la SDN, detectó el 91.406% de los ataques, 100% de los ataques que de detectó, los detectó bien y no clasificó mal el control. Eso es muy importante para nosotros. No quiere bloquear a una persona que no. Uh, packets. And that's good because we don't want to block something, somebody who's esto. not an attacker. Y bueno, aquí here tenemos screenshots de cómo screenshots corrían este, este IDS en el entorno. En la imagen de arriba podemos ver que el 98% de las comunicaciones cuando lanzamos nuestro ataque we fueron interrumpidas, lo cual fue un ataque que consideramos so consider Para la parte de abajo podemos part, ver cómo detectamos detect tráfico normal y tráfico de, de ataque y la tupla que les comentaba. De hecho, aquí tenemos el cuadrito de color rojo del lado fact, de derecho donde podemos ver diferentes source IPs que detectó nuestro IDS lo cual ID representa a, ataques distribuidos um, uh, detected, y como parte attacked. de las conclusiones en cuanto al código uh, con los tres diferentes features que propusimos obtuvimos una accuracy as, uh, en promedio um, mayor we, que el uh, 99%, 99% lo cual consideramos que es acorde para poder hacer un despliegue en entornos también inclusive in haciendo análisis binario en cuanto a tráfico normal y analysis, solamente we, un protocolo de por ejemplo, tuvimos 100% a de todas nuestras métricas. Considering para el LATAM Dataset, consideramos LATAM que esta colección de datos Dataset, es nueva en el estado del arte. Es basada en tráfico de clientes consumiendo servicios en un entorno productivo, también system, en ataques realizados los dispositivos de la IoT. Against, uh, IOT Realizamos diferentes clasificaciones binarias y multiclase, multi obteniendo un accuracy promedio del 99.96% para OS, DOS, DOS, y un 98.87% para DOS, y cuando combinamos el LATAM con el bot, aumentando combined, uh, más de 2.000. Uh, um, uh, tenemos inclusive aquí 99.99% .99 para el decision, para desde OS. decision. Y, y del despliegue que hicimos de todo este IDS con estos datos en el test de DCDN, Observamos que en uh, el estado del arte uh, test, hay muchas, art, muchos despliegues 100% virtuales, despl virtuales 100 virtual, en el que quizás el controlador ONOS riu el que se utiliza, lo despegan utilizando solamente Docker. En nuestro caso, eliminamos Docker completamente y corremos el servicio de Onus como Linux Service en una máquina que corre Ubuntu. Entonces, tenemos esa parte híbrida que si queremos hacer ya un despliegue 100% físico, el único componente a eliminar pues sería mi Y podemos decir que nuestro IDS se comporta fuertemente donde el 100% de los ataques que detectó, los bien, detecta arriba del 91% de los ataques y lo más importante es que no clasifica mal y bueno, este trabajo so puede ser extendido comunicando con nuestro módulo de Detection System un módulo para of, la prevención. Más específicamente our, hablando, the, system, system, este se va a encargar uh, de la mitigación system, y lo que, que les comentaba, eliminar uh, uh, uh, para poder hacer un despliegue uh, 100% de físico. Uh, uh, Want to do, uh, y esta que es una más de como una invitación. Ya tenemos el uh, <muchas> uh, LATAM DDOS. iot aquí publicado. Sería muy interesante ver que son el que son las que son las que son las que son que son las que son las que son las son las que son en son las que en las que Puedes darle ese, en México, ese papel a, a Latinoamérica, ¿no? Y bueno, por la parte del apéndice, sí. este trabajo ya, este ya ha sido este publicado trabajo, en, dos dos científicos, científicos en dos revistas científicas. En la parte izquierda pueden ver el QR para que descarguen el artículo que publicamos si en Sensors en la revista del MDPI. Y en la parte derecha, un artículo que de hecho nos acaban de aceptar la semana pasada para publicación en el I triple Access. Bueno, lo voy a dar siguiente. Y eh, el dato se puede dataset, ser descargado utilizando este código QR. los QR dirige a code. la página de datos Y bueno, de hecho, agradeciendo públicamente, públicamente, este proyecto fue financiado parcialmente por Frida, el fondo regional para la innovación digital en América Latina y el Caribe, y también parcialmente por la CITED. Y pues, gracias. No sé si tengamos alguna pregunta. Any questions? Thank you very much. Eh, Tenemos tiempo para We dos preguntas. Tenemos una cara questions. en el Q&A. Tenemos una pregunta en el Q&A de Enri Odoi. gracias por la presentación. On the Hemos estado hablando we'll mucho sobre el protocolo IPv6 esta protocolo semana. Eh, inevitablemente Inevitably, los dispositivos IoT, IOT devices tendrán estas direcciones configuradas. ¿Consideras so, esto una nueva amenaza? Threat, ¿Todavía no hay or, ataques de DDoS IPv6 o no, no, no estamos considerando yet, esta nueva posibilidad?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 Servidores de a servidores web, web servers. entonces, so, dicho rápidamente, rapidly, va a ser víctima, pero solamente ahorita estamos victim. haciendo a investigación for the time being, diferentes we're we're en diferentes universidades en otros temas, inclusive de IPv4. On other topics, including IPv4. Creo, que no Creo que no funciona el micrófono. Gracias. Buenos días. Muy buena. Great talk. Thank you very much. Congratulations on your research on the development and also because of the production. Your task. This will be very useful for the IoT team. As you mentioned, DDoS attacks and DNS attacks are normally addressed at new IPs. Have you considered? Expanding your work hacia, eh, otras to include redes, other IP no networks that are not, not IP, for example, and Laura and Sigfox, por ejemplo, no sé inclusive las horas de, de bajo alcance, como son Bluetooth, Bluetooth o 8 Sí, de hecho eh, es parte de lo que se quiere realizar, porque como comentas, si nos remetimos a la gráfica, bueno, que tenemos al inicio, hay diferentes tipos de conectividad, no solamente son las redes SDN, como ahorita lo visto. Entonces sí, es, es claro y es una necesidad extendernos a más tipos de redes y pues encantados de cualquier colaboración que to have any type of collaboration that well, might arise. Hola, Eduardo Cayupe, de Lima. Tengo una consulta. I have a es sobre las investigaciones que se están haciendo de that IoT, IoT. Si si ya existen parámetros o código o parameters or comportamiento, or comportamiento que ya se están usando, por ejemplo, used, para proteger dispositivos en IoT, porque dispositivos se conectan a las redes locales, desde casa. A veces pueden escuchar o con la vida, a veces en el vacante puede estar en propia our own network and we lo don't saber. even know this so what would be the options to create an anti-intruder anti -intruder anti -intruder anti system based on the, que se on the behavior of the IoT devices that are connected through Sí. Dicho rápido, no so tengo el nombre actual, ahorita de las marcas, pero brands, déjame te lo puedo presentar de otra manera. I, I cuando tú quieres hacer una detección en este caso de cualquier dispositivo, puedes hacerlo basado en host o basado en red. Basado en red es como el que presenté. Basado en host, en el caso del IoT, es complicado porque los dispositivos son muy diversos, tienen una memoria limitada, tienen una capacidad de computación. limitada. Entonces normalmente lo que vas a encontrar son soluciones basadas en red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 Thank you. Bueno, un comentario con respecto a la pregunta. Si bien, como dijimos nosotros, que hay muchísimas organizaciones que protocolos, pero, eh, de seguridad también, pero eh, estamos viendo, no es que eh, ya el IETF está para seguridad y and los mismos protocolos que protocols en internet general se están llevando a las redes para que protocolos de seguridad puedan dar seguridad, network, and from end to end. Gracias por Gracias you por comentario. Muchísimas gracias. Entonces, Genaro, lo despedimos con un aplauso, por favor, para esta al cierre de esta presentación. Gracias.